y tener personalidad en plan no estoy diciendo que no tengáis personalidad sino que también hay que darle bastante duro yo me pego aquí ocho horas y media al día hoy por ejemplo no porque por la mañana por culpa de las obras no he podido llegar a, a hacer directo no en la cosilla pero siempre para arriba me y no mueras malo eh, dime cuando jugamos pv que ha hecho este tranquilo hoy también pero es eso o sea ya eh, iréis también creciendo y va, iréis asentando las bases, ¿no? De lo que es, es, son vuestras comunidades cuando le podáis dar más tiempo. Eh, ser streamer ocupa todo el tiempo del mundo. Ya sabéis que también sí, eso es la caña. Sí. Además me siento muy identificado por eso. Yo, yo, yo con vuestra edad, o sea, pensaría igual, tío. O sea, flipa. O sea, en el 2021 yo con vuestra edad intentaría al máximo exponente sí, sí. reventar en Twitch. No, o sea, sí. pero al máximo exponente. ¿eh? Pero no podría dejar los estudios de lado. Que ya también ya después sabéis que hay un montón de gente, obviamente, que está.. Eh, que, que quiere llegar a ser streamer o algo de, de, de moda, ¿no? Eso no, vosotros sois más pequeño más niño y la inocencia resalta, ¿no? Eh, en vuestros corazones. a la gente a que tiene ya mi edad eh, es una vergüenza, ¿no? Eh, que, hostia. Habrá gente para todo, ¿no? Como siempre se ha dicho. En ese caso siempre habrá gente para todo. Gente que a lo mejor se cree que. Es el, el próximo rubio. O algo. Y le falta personalidad, básicamente. Y formación también un poco. Porque, a ver, ya sabéis que soy partidario de que si juego un juego tiene que ser eh, competitivo y lo mejor del mundo. En plan, que sea eh, intentar ser el mejor. O sea, literal. Para destacar hay que llegar a ser bueno. Es lo que se hace. No me voy a poner. O sea, yo no destacaría por jugar a Resident Evil, por ejemplo. A no ser que lo llevase al máximo oponente Es la cosilla. Da gusto matar con esto, ¿no? O sea, un montón de gusto, tío. De la Qué guapo, un paquete de ayuda Dos, Hostia, y yo aquí sería lía, gente, eh. se gente, eh, Aquí gente, se Aquí sería Final Boss, gente Final boss, gente La madre Miranda ¿Qué La perra Esta cosa es, Mutu, es posible que Miranda esté... Mentira tú eres malo, que gacho está de Ari Intento siempre eh, ser lo mejor posible, o sea, jugando ya lo sabéis, en Fortnite me, En fortnite pasarlo vale, vale, vale, vale, vale, vale, Tiene una UCI esto, ¿no? O sea, solo esto LOL Qué guapo, y... lo gusta aparte. Qué guapo. Está muy chulo, eh. Ah, ya nos vemos pisa Mira el cuchillo tan guapo que tiene ¿Esto qué es, loco? No se puede usar Ah, eso para un ataque de relámpago Oh Qué guay Esta es la UC pequeñina, ¿no? Ah, la pistola con silenciador, Veo, el Plinter C O sea, todavía no hago directos en Twitch porque en YouTube? Tengo sentado suscriptores en Twitch No, Me mi amigo gato Mi directo de Twitch Me lo un poquito Claro, la cosa Y si tampoco meteros tanta presión ya sabéis, Álvaro, yo por ejemplo empecé teniendo, mmm, no sé, cero personas. Tenía a Eu, a Morbid o a Bonsai, o a mi propio hermano. Ya está, ¿eh? después eh, os fuisteis uniendo vosotros, ahí tenéis también a lo más Ollie tenéis a Miguelillo, tenéis también a Chapate desde el principio, de Alex y también. Hay muchísimo de vosotros que estáis aquí durante ya casi un año, ¿no? Si eres una máquina, si eres una máquina, ataca a veces Ari. Intento siempre, campeón. Da lo mejor de mí mismo. Y ya sabéis que alguna vez que otra me quedo rayado. Y como que pienso que lo he hecho mal. Entonces siempre intento dar el 100% de mí. Pero 100%, tío. Sí. Recibido. Eh, eh, hola. Espérate, me he liado, tronco. Ah, aquí, vale, vale, vale. Qué guapo, o sea. LOL, qué pa Ah, vale. Espera un momento, porque aquí tenemos cosas. A ver, usar. Ah, ¿eh? ¿Qué es esto? Ah, Inyección, vale. Dios tenemos bala infinita. Oye papá, hijo, sube una serie de Minecraft con seguidores. Eh, la verdad es que eh, hemos tenido un problema con el servidor. La verdad, en plan, eh, el servidor nos lo, nos lo, cierran dentro de poco porque se acaba el plazo y es una putada. Ya lo tengo, o sea, ya Pixelmon lo hemos empezado y demás. Campeón, Álvaro. Lo que pasa es que con seguidores no sería, sería con su, ya que es la forma de agradecer, no. También el que monetariamente eh, apoyéis al canal eh, mensualmente, también la forma. ¿Qué coño? O sea... Where, where is the way, bro? Where is the fucking way? Y ya lo ha empezado, o sea, no está mal Minecraft eh, Porque ahora Minecraft se va a poner de moda Se va a poner de moda eh, Álvaro Campeón Porque ya empieza ahora con... Eh, bueno, la saga de piratas de Willy Red, Rubius y todos los demás O sea, esto tiene que tener algún tipo de cosa, ¿no? Yo, yo tiro aquí esto y se va la puta, ¿no? ¿Cuál? No, tío, entonces Bro Campeón, eso con la suscripción, pero no te preocupes O sea, ahora mismo incluso, eh, wow El servidor de Minecraft le queda bien poco, como estaba diciendo O sea, ya me buscaré con Nicole Cómo hacer un servidor como lo hizo Como lo hizo Firmer Básicamente De forma gratis, que se puede, que se puede también Pero a los más pequeños yo no eh, les obligaría nada, ¿no? A suscribirse al canal ya lo sé, campeón Pero no te preocupes O sea, a los más pequeños me daría cosas Ya sabéis, a los más grandes igual Me da cosas igualmente Me da cosillas Es vuestro dinero eh, Siempre lo empleáis Por supuesto en apoyar al canal Y eso os agradece muchísimo, tío ¿Lol? ¿What? Qué guapo, o sea Esto ya es la parte como Resident Evil O sea, Resident Evil ¿Lol? Como eh, que Carlos los dios Duty Black Ops, tío Carlos Duty Black Ops, tío. Increíble. Y además que es eso sí, que todavía. Ver, que ¡LOL! Todavía tengo que asentar las bases con Nicole De qué va a ser, ¿no? En el siguiente servidor. Un poquito de AIN de Fortnite aquí. Ey. Parte está guapa, eh. ¿LOL? ¿Me ha dado? ¿LOL? ¿Cómo? ¿Me ha dado? No apunta, la arma esté en apunta, punta Y sí si se parece al Duty zombie Pero está súper guapo, eh. la parte esta, te dan 500 balas Chavales, estoy aquí y disfruta, ¿sabes? Como para disfrutar, LOL LOL Madre mía los licantropitos es esto eh Mamá mía la que dan, bro Eh, LOL yo, <risa> <risa> chavales, vaya locura, bro Parece que estamos en Isengar, eh ¿Viene alguien por atrás? ¿No? ¡Qué raro! Yo sé tener para darse la balan a ti No te preocupes, campeón, leñe ¡Qué mono! ¡No hace falta! ¡Hostia! ¡Que soy pegue, leñe! ¡A vela! el ¡Lol! ¡Dios es enorme! Los que, que seáis mayores Y también trabajéis de diferente ¡Recibido jefe! ¡Ah, vale! Paranoia, ya! O sea, algo y me va a pegar Esto es como lo del Call of Duty Es un ataque aéreo, de hecho Ahí lo tenéis Qué guapo Ah, recargando Che sí, qué chulo, tío recargando. Con un el punzón, tío Vale, un minuto Y Hay yo hacia ti. LOL LOL What? LOL LOL Hostia, oh, tú La que salía papá Vale Hostia oh, ¡Ah! <ríe> Me voy para atrás vale Vale, vale, vale, vale, vale Lol. ¡Dios! ¿Qué, qué, qué? ¿Es tu, qué, qué, qué, qué. ¡Locura, eh! ¡Oh! ¡Mierda, mierda, mierda! mierda oh, Eh, a ver. Dios, me acaba de clavar. Vaya ahí, ¿no? Vale, vale, vale. Cuatro. Vamos, vamos, vamos, vamos, va, papi. ¿no Están oscuro que se. Que, que te asusta, eh. Está guapo. En verdad, esta parte está guapa, eh. arte, caso. Campeón, Álvaro, guapísima. Oh, sangre saltando encima de mi cara. No vea Draco Memory. Vaya pelea, tío. Vaya peleita, bro. LOL. Vaya pelea, que es tan apoteósica, tío. ¡Una, dos, tres! ¡Vamos! ¡Lol! ¡El loco, el loco, el loco! ¡Guau! ¡Wow, ¿Qué? Si sí, a tú, tío Si sí, a tú, la que estamos liando aquí, papi Recarga lista. ¿De dónde Madre, pues donde quieras Porque yo no vea ¡Lol! Perdonadme, gente, pero no vea la que se está liando aquí En Resident bien ahora mismo ¡Guau! Ah, wow. Lol lol, ¡Lol! ¡Lol! ¡Lol! ¡Dios! ¡Eh! ¡Dios! ¡Dios! La batalla, ¡Wow! Lado este. Estoy cerca. wow. Me ¡Lol, Dios. ¡Lol! ¡Muy buena, bro! Vamos a ver si nos da tiempo, ¿eh? Yo creo que sí, ¿eh? ¡No! ¡Hermano! ¡Dios! ¡Me van a reventar, papi! ¡Dios mío! Dios, que vaya tela la que se está liando aquí, gente. O sea, Dios. Lol. Madre mía. Lol. Lol. Perdonadme, gente. Eh, no veo a la que me están dando aquí. Los hombres lobo, bro. ¿Tú eres tonto que funciona ¿Funcionó el localizador, me dice? ¿Será? ¿Será loco? Vale. ¡Cole! ¡Cole, cole, cole, cole, cole, cole, cole! ¡Wow! A ver si a la tercera va a la vencida, ¿no? Pues yo no, eh. Si sí tiene un blue eh. Podemos jugar si quiere, qué grande, tío. Bien. La debe A mí, yo Warzone no me gusta, campeón. No me gusta, no me gusta. Warzone está bien, pero a mí no.. Es raro. Nada, eh, me dio eh, otra skin la leche capitán Claro es eso campeón pero a mí, Llega no, Llega a, mí no, a mí no me gusta Llega la verdad no en plan. también pasado un rato nuevo, también no los juego se se así como en Wartone pero no viene de aquí. no sé no me mola o sea no, no me gustaría perder nivel en el Fortnite por jugar a otro shooter o sea ya tengo muchos shooter Qué juego es ese este campeón seba pues, mi hermano se va cambiado un huevo era recién Evil, mi hermano pero el, el Warthorn, lo que dice Álvaro, es un juego gratis que hay Que no está mal, lo que pasa es que es más, yo qué sé Está bien, pero me... Tampoco es que me haga mucha ilusión el juego No, no está mal Es el típico juego que juega Tifu y es la polla Lol, está ahí, bro ¡Ah! No me jodas que tengo que matar ahora mismo a este bicho Que no está mal, bro. o sea, repito Es gratis, pero... No, en la Play no sé Yo creo que sí, que la Play también es gratis, claro protegiendo la mega miceta, eh. Exacto. Dios, Dios. No vea, Lobo, tengo a un tío sí. duro aquí. Necesito apoyo. Vamos por Miranda, papá. Vamos a por Miranda, arte caso. Vamos a por Miranda, full, tío. Pero a Dios. Madre mía. Dios, le voy a la espalda, parece el único punto en el cual eh, ya me entendéis, están puestos perdonadme por no estar mirando el chat ahora mismo, pero se comprende por qué es, no. <risa> no puedo hacer otra cosa que mirar el juego porque me quiere toñar. ¡Ah! ¡Vale la espalda. Mierda, me ha dado, tío. Me ha dado, me ha dado, me ha dado. Dios, what? Nah, no, nah no, no, no, no. Gracias. Tengo que darle la vuelta, gente Ahora, ahora, ahora, ahora ¿Dónde, ¿Dónde está la bola? Dios, es iba a decir ¿Dónde tenemos que girar, tío? Vamos por Miranda A toda, tío A toda Vale, muérete ya, ¿no? Se muere, bro Increíble Dios eh, Madre Creo que me queda un toque de vida más, ¿eh? Bueno, un, toque, un par de toques de vida Qué troll Vale, na na, na na, No tengo más vida, eh, a ponerme Wow Increíble Dios, eh, hola ¡Wow! ¿Cuándo va a disparar, loco? Ah, vale Vale Me acaba de reventar, gente Vale, ya lo entiendo Dios, la canqueta, un Madre mía Papalase, claro Era eso de la yo Aquí gastándole munición, tío He muerto, he muerto La ha cagado, la ha cagado No me había dado cuenta Que era yo el que tenía que hacer eso No pues se puede subir por aquí, ¿no? Madre Madre mía mamá mía mamá mía No cuando quiera No, es si me va a reventar ya, bro Cua... ¡Wow! Honda vida Increíble De ¿Es que este? Lo está quemadísimo, eh ¡Lol! Al final me mata, tío ¿Qué? ¿Qué Recarga el En ningún lado me lo he cargado, hermana Qué sí, guapo. Le, le, le, me lo ah, he cargado, guapísimo, ¿verdad? El Warzone sí, pero el Resident Evil 2. No. Es eh, eh, la cosilla. O sea, el Warzone eh, que no hace falta ni el Plus. Eh, eso es eh, gratis, está bien. Yo lo sé, pero no tengo dinero en eh, la play. No pasa nada, campeón. He visto, eh, parece un admin eh, de eso de los memes. ¿Qué pasó ahora ahí? ¿Cómo estamos, campeón? Perdona si soy muy pesado con el Warzone. Es que eh, no, no tengo amigos con. No pasa nada, campeón, Álvaro. Yo la verdad es que el Warzone mm, es eso. Lo jugué y tal, pero no. No es que Hombre, me haga mucha. Plan. Plan. Está guay. Hasta un rato está guay, pero para traerlo en directo es un poco más complicado de la cuenta. O sea, en plan, está bien, pero tengo que subir, tengo que seguir subiendo puntos en arena O sea, esta comunidad en sí eh, se moldea diariamente también por juegos como Fortnite Ya sabéis, ahora mismo me he pegado dos horas en Resident Evil Que está bien, o sea, estamos terminándolo ya Alan también juega y está guay, o sea, pero es la cosa O sea, mi comunidad en sí rula sobre, sobre Fortnite Solo mote, <ríe> un momentillo Está bastante, bastante guapo, eso son dos minutillos, dos minutillos, vale, hay 22 los lo, lo chaceos, vale Concentraos en el plan Qué guapo está esta parte de... de, de... hostia, tú, tío La tengo Qué mal el rollo, es loco miseta. Eso es, tío Eso es la mega miceta What the fuck? Alfa, escuadrón, he localizado la mega un puto miseta. feto gigante Por fin podemos acabar What? Y de ya era hora Pobre Chris, lo van a reventar, ¿eh? No tiene, no tiene que ser tan fácil ni ¿eh, coña. Vaya voleo, ¿no? Vaya pro, ¿no? Sí, N2 listo. Suficiente como para volar toda la aldea. Pues salgamos de aquí y volémos esto. No antes de acabar con Miranda. No asumiré, Mardia. Pobre Ethan, tío. Pobre Voy Ethan, hermano. Pobre Recibido Ethan, tío. Pobre Ethan ¿y Tengo en Luego he desbloqueado de la, la raíz del mal, hostia distancia? ¿Sabéis no, que la raíz no, del mal es una película? Es, tarde, es una puta película, tío plan Y ahí por el no otro no lado, ven, eh, queda poco, chavales Queda poco ya, de. Que no creo que ya grande, eh, ¿Eso qué es, tío? Queda poco de gameplay, no, pues, ¿eh? Sí. Debería saberle vale, por pues, ¡Ey, ey! Veo la cabra, veo la cabra La he visto, tío La vi, tío La vi O sea, qué ganas tenía ya de terminar el Resident Evil, ¿eh? Tenía ganas de saber qué coño pasaba la verdad, pero yo no sabía que era una biotoxina o algo así, eh, lo que era el Final Boss, ¿no? Literal, ha sido súper gracioso, ¿eh? Súper guapo. ¿Se está cayendo tu acacho o me lo parece? Un momentillo. Oh, esto, o sea que qué gracioso, tío. Wow, Final de. ¡Ah! Se quedó aquí esto. Final del gameplay, tío. O sea, qué guapo. No sabía que mmm, Chris iba a tener un protagonismo tan estrella. El LOL, mira ¿Esto es el caudó? Toma, por fin Punto caudó, bro las armas biológicas. ¡Ah! ¡Mira! ¡Qué guapo! Esto era... Esto era el bicho de que nos enfrentamos en el lago Increíble Por fin letras Me tengo que ir Sin problema Campeón Álvaro Espero que vaya bonito eh, Bueno, este lunesillo si es con Flowa Muchísimas gracias, campeón Por todo lo que hacéis a diario, macho Espero que te vaya bonito Y un mega abrazo Super Álvaro Muchas gracias por estar en esta gran saga Pon modo motes, que es el final, eh, para que no te spoileen. A ver, también, pero yo creo que no, no, no, no me vais a spoilear. O sea, creo, ¿no? Hasta luego, campeón, grande, tío. O sea, un momentillo, ya que estamos aquí... A ver, espera. A ver qué te dice. Son, son una página, te dice... El nombre de sujeto, Salvatore Moreau. Eh, afinidad con Caudou baja. Funciones cerebrales sorprendentemente baja El Caudou ha eh, causado estragos en sus órganos internos transformándolos en el... Algo parecido a, a las agallas de un pez. LOL. Y a una... Va una vejiga na natatoria, lol Otro sujeto con, con Otro sujeto más con visión Celular Irregular, lo que eh, le ha transformado En un pez gigantesco, este es el pibe que matamos El sujeto no se puede controlar su transformación es Demasiado o sea, Su transformación, demasiados defectos, de increíble Draco, mi hermano, muchísimas gracias Campeón, por esa mega raid, tío, increíble Mega grande, tío Muchísimas gracias por ese super raid Enormísimo Perdonadme que lea esto, pero claro, esto es la mitología de cada bicho, bicho Competibilidad con el caudó... Ah, bueno, perdón, nombre del sujeto, eh, Alcina Dimitrescu, la piba, ¿no? Muy favorable. Funciones cerebrales normales. Su capacidad de regeneración es increíble. El sujeto puede sanar sus heridas externas en un segundo y transformar sus uñas en garras casi a distancia. Su alta capacidad de regeneración implica un aumento considerable de tamaño. Guapísimo, ¿eh? la, la Dimitrescu. Debido a una enfermedad hereditaria, el sujeto debe ingerir carne y sangre humana con regularidad para mantener... Su capacidad regenerativa Sospecho eh, que si esa capacidad eh, No se mantuviera en equilibrio Las mutaciones quedarían fuera de control LOL No es una anfitriona no apropiada para Eva Zeno, pobre Zeno, la verdad Y aquí está eh, el Heisenberg, ¿no? Vamos a ver lo que nos cuenta ver Heisenberg Carl Heisenberg Afinidad con el caudó, increíblemente favorable. Funciones eh, cerebrales normales. Tiene órganos el eléctricos. Y mirad lo de la raya eléctrica, qué guapo. Narque japónica. Dichos órganos están conectados al sistema nervioso del sujeto. Flipante. Gracias a ello puede controlar y conducir la electricidad a través de sus cuerpos. Lo que le da una capacidad de dominar los campos magnéticos y utilizarlos para mover el metal. O sea, sé, ya me entendéis, ¿no? A lo que me refiero. Magnetos. Increíble. Un espécimen espléndido, pero no es una anfitrión apropiado. Claro. Para Eva, es esto es esto es, es, es, Ya sabéis, es Evangelion, tío Apa, aprovechando eso Muestra el vídeo XDD Vale, un momentillo, leo este y lo muestro O sea, sí, esto ya es el interludio Sujeto, dona, eh, Beneviento La piba de, de la muñeca, tío Guapísimo ese voz, compatible con eh, O sea, compatibilidad con el caudón favorable, funciones cerebrales Normales a pesar de sufrir una enfermedad cerebral severa LOL, muchas gracias mi hermano Alan por ese mega ray, tío, ole tu huevo Muchísimas gracias, chavales ya sabéis todo el apoyo que me dais a diario. Físicamente nos diferencia a cualquier otra eh, a cualquier otro ser humano, sin embargo, es capaz de eh, segregar una sustancia que produce una señal que le permite controlar a las criaturas in infectadas con la mutomiceta. Eh, es más, eh, cuando un ser humano absorbe el polen de una flor lol en particular, Donna es capaz de provocar alucinaciones. Sin embargo, no está no está, eh, desarrollada mentalmente y eh, ha repartido su caudou entre su sus muñecas para poder controlarlas a distancia, lol. Vale. Entonces, ¿me quiere decir que mi esposa es la más adecuada para tener caudón, ¿no? hijo de puta? Eso es lo que me está diciendo, ¿no? Vale, voy para afuera, vamos a reaccionar lo que dijo antes Admega, eh, Súper guay, o sea, esto me mola porque nos está contando eh, los experimentos que ha hecho esta señora, ¿no? Básicamente para eh, poder crear máquinas demoníacas ahora mismo Está súper guapo, ¿eh? Está muy chulo Está muy, muy, muy chulo Súper, súper guapo Caudó que es, caudó campeón a veces, es como una especie de bebé demoníaco o una sustancia, es como un hongo, por así decirlo, es una bacteria. Es un sistema vivo que lo que hace es alterar a las personas hasta crear este tipo de aberracidad, ¿no? Aquí tenemos a la señora Dimitrescu ¿Lol? ¿Y eso? ¿Lol? ¡Ajá! pero qué What esto es VR chato algo no puede ser qué lo mejor el peo que se tira ahí ¿eh? pero qué qué ley tío qué cojones qué gracioso no quería me... Me que era algún tipo de VR o algo ella cero ya ¿eh? La... ve Estuve... yo creo que uno de los mejores monstruos es ¿eh? Draco Memoria Arte Caso a mí me ha gustado mucho el rollo que ha tenido, eh, bueno, en sí, la señora Dimitrescu, muy guay, muy fresco. Aunque Heisenberg me ha parecido el más guapo de todo, la verdad, porque me gusta mucho ese rollo de. Ya me entendéis, eh, bueno, Goshin the Hell, ¿no? Ah, vale. Por atrás nada. Esto ya es el final, papá, anda, que eh, no lees mal eh, Te tragas o inventas palabras Vas a tener que volver a la escuela ¿Yo? ¿En serio? Mis más sinceras disculpas eh, por no verle en persona, eh, señor Balta eh, Me encantaría visitar su singular aldea una vez eh, más Pero estoy increíblemente ocupado De todas formas, alguien inmortal como usted No tiene motivo para recordar a este pobre estudiante Medio muerto en la nieve ¿Lol? ¿Qué coño? Spencer, o sea, Spencer. ¿Este era el pibe? No puede ser ¿Cómo que Spencer está aquí? Spencer nota que al principio del juego murió, ¿no? Por... te tú todos los caudos que tiene, loco <risa> Estos son los caudos, campeón besar, y Son como en pequeños, eh, bueno Pequeños monstruos que crecen dentro de la persona Mi Eva Han pasado 100 años desde que te perdí eh, Por culpa de la gripe española LOL Me sentí tan impotente entonces Pero ahora, ahora eh, puedo devolverte la, a, a, la vida con eh, la megamiceta tengo que probar la capacidad regenerativa de tu anfitriona. Eh, LOL. La despedacé y la reviví en el regulador de la Megamiceta. El cáliz. Ese es el cáliz. Ya solo falta unirla con la eh, Megamiceta. La ceremonia puede al fin comercial. LOL. Está viva, loco. O sea, esta es su mujer, ¿no? Ah, es su hija. Ah, vale. Pero sí se parece Chris, tío. Qué perra, la de Resident Evil, loco. ¿Sabéis quién es esa, no? Alice. ¡Qué cojones, tío! ¡Qué fea! Brutales como... So son fotos como antiguas, campeón de esta, Aris. Ahí están Esa es la de verdad, bro ¡Arriba las manos! Ah, no, aquí Aquí básicamente es a quien le quiere meter el caudó, ¿sabes? Aún en la ceremonia No sé qué hace, pero no se mueve Joder Eres tú Mía, me alegro de que estés bien pero qué haces tú aquí? Me capturó, experimentó conmigo. ¿Esperas dicho mía, mía Winters? La misma. ¿Cuál es la situación? Pues de guerra, casi, pero está controlado. No os distraigáis. Mía es mala. Voy al lugar de la Te va a meter un puñalazo flipante, loco Espera. ¿Se aseguro? No puedes dejarme aquí. Qué perra ella, ¿eh? la tía está. Te prometiste, joder. Vaya, claro, tu marida muerto, nos ¿sabes? Tu marida muerto soperas. Hicimos todo lo que nos pediste, el mudarnos aquí todo. Tu marido ha muerto no sabes. Muerto. Que y están, están muertos ellos. tío. Así que dime dónde está mi marido. Está la mi la... ¿Qué follón tío? Vaya paranoia. Claro, es que quiere re resucitar a su hija no en sí. Papá, te has no muy equivocado, XD de, de Miranda ser, le quiere meter el cado a la hija, o sea, al bebé, no tío. a la Claro, esposa. claro, me creía que era ella. Es que después digo, no puede ser, si entonces está aquí la piba y la ceremonia Vamos, ha empezado. Qué no paranoia, tío. Salvo. A Rose, ¿no? Pobre Rose. Ya paranoia, ya vos... loco. Está muerto. Qué follón, eh. Pero caso, vaya follón tan el grande, grande mía, eh. Pero hay que irse. Tenemos que destruir. What the esta faga. No, Voy a abrir un poco la ventana. Me estoy muriendo equivocas. un poquillo de calor, Literal. ¿Qué hace tanta calor hoy? que o no? ¿Qué, ¿Qué follón tío? Secreto, pero... No entiendes lo especial que es. ¿Ella está a favor de que qué? ¿Qué follón tío? ¿Qué follón? ¿Qué follón? ¿Qué follón? ¿Qué follón? ¿Qué follón? Papá, cuando quieras, eh, cuando puedas, mira Discord. Por supuesto, coño, Dragon Memory. Y los frascos eh, que recogiste eran las partes del. Me quería que eran de la mujer, tío. Qué eh, paranoia. Y está vivo. Y está vivo y ahora lo miro, Dragon Memory, por supuesto. Y coño, los frascos jodería. de que recogiste serán las partes del bebé. Madre mía. O sea, madre mía. O sea, ¿qué cojones, tío? Buah. Vaya follón. Es el bebé, tío. Qué frío. Le falta el corazón, Ethan, tío Wow, LOL increíble a veces ¿y Ari ¡Qué cringe? eh! Da mucho cringe. Le ha arrancado el corazón, tío Yo supongo ¿Cómo he llegado aquí? ¿Tiene las manos? Dios, te... ¿Eh? ¿Le han crecido las manos? ¿Mano truco? ¿Eh? ¿Alguien me da la mano? <risa> Hay que... <meterla> <risa> no pasa nada Ya sabéis que... El final va a ser la madre Miranda, creo yo O sea... A ver cómo la matamos Que tiene que estar la perra ahí eh, intentando hacer ritual ¿Cómo tiene ahora las manos, chavales? O sea, era una alucinación extraña o algo qué tonto. ¡Sí! Ah, no Es la perra de la niña esa, tío Esa es, tío ¡Qué, ¿Qué? ¿Qué perra, tío! <ríe> ¡Qué dragón me Pero mire! ¡Qué grande, tío! Muerto. Tu puta madre también está muerta Anda, Muy niñata muerto. Será desgraciado Pero yo, yo, Miranda, Miranda Ella Qué guapo por fin, no, ¿no? Es súper paranoia Tengo que salvar a dos. No, no fue Miranda Tú ya estabas muerto ¿De qué hablas? Aún puedo ¿Izan? Pobre chico, totalmente, pobre Ethan. ¿Ves? Mira la no te mató. Qué puto creen que da la niña esa lap le metí un puñetazo a la cara. A pesar de todas esas heridas. Recuerda. La casa de Resident es la Resident. Ahí lo tenéis, Hilly. Resident 27.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 Ese es el arma biológica, ¿sabes? O sea, es el puto arma biológica. La niña perra esa, loco. ¿Qué perra, loco? Me, me, me, me estoy quedando flipado, ¿sabes? Te, te lo has pasado, papá, Letty. Sí, por fin, el final. Creo que todavía me queda una batalla. Contra Mare Miranda, creo, ¿eh? Pero están contando la paranoia de que Ethan está muerto ya, en realidad, desde Resident Evil 7. Increíble. LOL. Ahora sí, ahora le falta. LOL. ¿Ya lo entiendes? Tu cuerpo no es más que el hongo. Ya ves. No volverás a saber a tu familia. Pobre Ifan, tío. Familia familia no Ros, tengo que salvar a mi hija que sad no ya estás muerto, ¿Estás muerto? Ya, ¿Estás muerto? ya ves loco qué triste no Ojalá que haya una cinemática de pegarle de puñetazo a la niña en la cara, so perra. <risa> Lol. <risa> ya ve pues, muerta puta niña, eh. Totalmente, eh. Totalmente. Qué locura, tío. Qué locura, tío. Me cago en la leche, tío. Qué follada, eh. I will save you. Eh, no, no, no, no importa lo que pase, tío. Me quedo con la leche. Hoy oh, Muerto como los dos bits que <risas> me Muchas gracias, campeón. Mega, no pasa nada si te has pasado, macho. O sea, no hacía falta, campeón. Igual que con la sud. Me da la cosita. Toda la cosita del mundo. en el carro del duque? Hostia, que máquina el duque, ¿no? Por fin despierto. Qué máquina, loco. Te veo mientras preparo está? los mini bocadillos para no mañana Al final vas a hacer mini bocadillos ¡Qué hey, guay! Besadilla. ¡Hostia! Oh. ¡Ese es el Blue, qué loco! ¡Qué máquina, ¿no? Su batalla contra Heisenberg fue un espectáculo Pero ver a Miranda en carne y hueso ¿Cuánto he estado inconsciente? Me haces uno, qué grande me, me Que mañana a tiene literal. el cumple de su amiga Y también tiene una, no una mir mi forma. mirienda Con los compañeros y compañeras de clase Del mirienda. final ya de curso lo suponía, así que ya estamos en camino Llegaremos Qué guapo, ¿no estamos muertos? ¿Qué pasa? Gracias Tío, qué coño, no lo entiendo, ¿eh? Baiteazo ¿estás seguro de esto? Su cuerpo, bueno, se cae a pedazos ¿Mi cuerpo se cae a pedazos? Sí Qué, da, qué eh, idiotece, trauma, tío preguntar. Sabéis que me da coraje, ¿no? Hablando de idioteces ¿Quién o qué eres tú? Dile por mí, parte felicidad, qué máquina, tío Dile por mi sí, parte yo. felicidad, se qué buena esta vez de Ari, tío eh, mu Muchísimas gracias, campeón, admega, mega, me quedo la leche XD. Muchísimas gracias, Leñe. Literal, qué baiteo, pero sabéis que me da yo coraje en sí, ¿no? Que la persona que hizo spoilers del juego tenía razón Eso es lo que más, más... Pero bueno, lo he mantenido en secreto eh, No lo he vuelto a repetir desde aquel momento Y ya no lo repetiré nunca más, en plan, lo que dijo esa persona, ¿no? Literal, pero sí. todavía nos queda, nos queda tengo que estarlo Ahí está, tío, ritual, Madre oh. mía Vale Increíble darme prisa. Papá, espérate Sin problema Porque mi hermano, o sea es... Dios, tengo 80 balas Pero ¿de dónde sale esto? 80 balas Spoiler final, campeón Pero yo no... no hablé más del tema Y lo aislé Para que vosotros no... no supieseis Cuál es el final del juego Entonces, pues... Pasó de castaño oscuro, ¿no? cierto modo Esperad un momento Creo que era F aquí, ¿no? A ver cómo era Así, ¿no? Así ¿Qué tal, Samu? ¿Cómo estamos, campeón? No sé cómo recargaba los otros ah, vale. No, mierda, la ha cagado ¿Cómo era? ¿Y cómo estamos, campeón, Samu? Aquí estamos al final de Resident Evil Quiero cambiar ah, Ahí estamos Esa es Esa es Quiero los de fuego Los de fuego Le damos aquí acceso rápido ¡Pum! Y ya está Al F4, ¿te imaginas? Qué gacho. Vale, hostia Chavales, se nos viene, eh, se nos viene, gente Se viene el final del juego ¿Y cómo estamos, campeón? Samu, cómo fue también la mañanita de, ya sabéis, ¿no? El lunes, tío, que no pude llegar a hacer directo esta mañana Porque, bueno, hay unas obras eh, Estratosféricamente duras Aquí, enfrente de mi casa y dan muchísimo, muchísimo Por culo, la verdad Está medio muerto, tío, eh O sea, literal, tengo vida, ¿no? Eso es lo importante ¿Duque? ¿Usted me da algo? No, no Qué guapo, el duque tenía un caballo, tío Creo que ya hemos cogido todos los objetos por aquí, creo. O sea, que nos podían llegar a dar. Creo que sí, ¿eh? Madre mía, admega campeón. What? Pero what? Papa, Roblox Algún día me gustaría enseñarte a jugar. Pero igual campeón. Naftia falta. O sea, vaya. La primera, o sea, la primera vez que me dura. Increíble, o sea, beer cheers. What the fuck? Tío, campeón no hacía falta, hombre. Es normal cansado, o sea, ahora mismo también con el calor apaga, como aprieta. Pues que se me, se, me, se, me, se me jode, ¿no? El try, campeón, a veces y lo ha hecho de broma, para comer y no sé si jugaré Roblox, la verdad Ya sabéis que yo siempre estoy encasillado en los mismos roles de juego A no ser que salga uno guapo, guapo Como Resident Evil ahora mismo Que me aparte un poco de lo que es el rol De seguir creciendo en Twitch Porque ya sabéis que genera, pero genera también a poquito a poco Porque no es el Fortnite Y coño, wow, se agradece Muchas gracias por esos mil bitardos O sea, tío, no hacía falta, no lo digo Ya Nicole, pero de en plan del tirón Pero en plan del tirón Bien loco Bien loco, wow, flipante Ese chapa, cómo han ido las clases, campeón Y muchísimas gracias de nuevo, macho O sea, no, no, no sé qué decir O sea, increíble, Que es tu dinero, campeón? La Erika, ¿cómo estamos? ¿Le puedes mandar un saludo a, a mi amigo Pablo? Por supuesto, coño Pablo, ¿cómo estás, mi hermano? Espero que lo estés pasando bien con la Erika estamos aquí terminando el Resident Evil Neville Mamma mía, la que estamos dando, ¿eh? ¿Cómo que k un bits? Eh, a Mega ahora mismo? What? Sí, ya es eso, Nicole no quería decir nada na malo, ni mucho menos, ¿eh? Tiene estos cinco brutales, eh, mega. O sea, y sí No, no, ese se te ha ido la pinta, ¿eh? O sea, literal. Que no hacía falta, o sea, me da cosiga O sea, todo lo que me... O sea, por ejemplo, lo del enlace antito, no pasa nada que yo lo reacciono O sea, ya me jodería todo lo malo fuera eso, campeón. Vale, no creo que... Ahora, hostia, ¿qué? Y ha venido en el momento con, con, concreto, chapas. De, ¿eh? haceros caso. Final del juego, ya, por fin. No vea, ¿no? Bro, ¿qué os pasa la pichilla? ¿Y cómo estamos, la Erika, campeona? ¿Cómo va este? Bueno, lunesico con flow, ¿ah? ¿eh? Ya justo a tiempo, completamente. El final del juego. Estoy en el torcín como ¡Ja, ja! brutado. O sea, te, sí, sí, le has liado, te la han liado de mega, o sea, eh, en tres días, loco. Ya volví, papá, ese pana, ¿cómo estamos, Alan? ¿Cómo ha ido también el almuerzo? Se le va la olla, brutal. Que ahorita tenía una clase importante. No pasa nada, mi hermano. Siempre hay que objetivizar, por supuesto. Y en ese caso, hacer foco a los estudios. Papá, mi amiga se llama Erika. ¿En serio? campeón de Ferrari? ¿Qué casualidad? ¿Qué grande? Pues, eh, ya no, eh, hago bocadillo para ti. Por olvidarme de mis donaciones Ala, me enfado y no respiro Te convierte en pera Pero Nicol no he dicho O sea, no me he olvidado De, de tus donaciones Ni la ni de ninguno de vosotros Simplemente que nos sea, ha sido como mm, Mil bits del tirón O sea, es una locura ¡Una locura! No veas eh, Las hartadas la, la, la, la de, de, de balazos Que le tenemos que pegar Ahí Álvaro Hazte caso Brutal, mi hermano O sea, pero brutalísimo Vaya tela No sé Ahora están como más los baos, Te lo prometo, mi hermano Álvaro Pero él tiene 1.300 y siete k Pisa en eso es la mi cosa, pero aún así. Hija. Lol. O sea, vale, final de Resident Evil. Se viene. Ya es el final oh, del juego. ¡Sí, no. mi panada! Ese es el bebé de tronco. ¿Tú? Lol. Oh, Lol. Tanto de menos. Qué menos. qué loco. O sea, es como un poco Asura, ¿no? Asura Blue. Muchas gracias de nuevo por acompañarme en esta cacho de... Mi poder me abandona Lol Rose. Lol, que tío Yo también puse Mirando. parte del dinero, cabrón Qué cabrón lo que dice Interesante. Fue, eh tu Fue es la, la contribución especial. de los tres La contribución de los tres O sea, Dame a Rose. Ahora. No sé, me quedé a cero de pasta Literal, estoy a cero de euros que Me, me que tendría te que haber todo pillado todo. un teclado Ethan. Lol pero la apoya al juego, la verdad. ¿Para qué coño cojan niños? Mata a la vez, y tenemos que matarla, pero yo creo que la niña también. Va para traición. <risas> a la verga. A ver la cara que tiene la madre Miranda. Antes arrebatármelo. Hostia. Le voy a meter así en la cara un capón. Así, eh, así. Mis deseos se cumplirán. No. No. No. Mira todo está roule que mete el primer tiro a la niña en toda la cabeza por perras <ríe> Pícalo el ojo, papá ¡Pícatelo! ¡Wapá, venga! ¡Qué guapo, eh! Es la cabeza, ¿no? Has eliminado a sea, mis falsos niños y has despertado la gloriosa qué guapo, parece el mío, loco. Espérate. Te va a cagar, hija de puta. No te Te va a cagar perra. No. Me cago en Dios, más alto aquí. Así que ya. Pues ya hablé. Qué draco me Eh. Usted, no usted, te usted te se escapes. está pasando, eh. LOL. LOL. Qué guapo el bicho. Está muy guapo, eh. ¡Está muy no, guapo! What? Que no ¡Qué guapo Dios el final, eh! Veo ¿Qué Cabezona. Dios. ¿Será hija de Pu? Me de que ¿Sí o qué? Dios, eh, vale. Guapo el final, ¿no? ¡Wow! Dios, me, me lo voy a tener hasta otra vez, eh. Me va a reventar, ¿eh? Me va a reventar, chaval, está dura, ¿eh? ¿What? Dios, menos mal que me he cubierto el mu. Va. La cagaste, Pima. La cagaste, bro. La cagaste, bro. Yo me voy a poner aquí debajo tuya. Señor de. ¡Ah niño, niña! ¡Niña! Usted está viendo la cabeza, niña. ¡Niña! Seguro que no eres uno de nosotros. ¡LOL! La mega megapuceta me salpó de la desesperación. ¡LOL! ¡Qué guapo! ¡El es este pléndito poder! Sí, claro. ¡Cómo oh, pues entonces el ojo, perra! El uno, tío. ¡Lol, Lol me va a tirar, Dios, ¡Dios! ¡Ada el sol! ¡Chavales, estamos dando el sol! Chavales ¿Lol? Eh, me he muerto ya, ¿no? Sí. he muerto, eh. Muy bien, papá Tenemos que matar a la campeona de Tari, tío. Oh, madre mía. posible, eh. Nos, nos pega un toque y hemos muerto, gente, eh. Nos pega un toque y hemos muerto ya. si estás haciendo? Sí, matarte, eso, perra. Que eres una perra. Que quieres un bebé, tío. ¿Quieres un bebé caudón? Si no quiero. Oh, oh, oh, oh. ¡Se viene! ¡Se viene, mami! ¡Se viene! Hostia, ¿qué? Espera un momento, creo que me puedo hacer esto No, Tengo un punto de vida, gente O sea, tengo un puto fucking Espera, espera, R y F, R y F Guau, es Dark Souls, tío Son es Dark Souls, gente, ¿eh? Ni sueñes. No, perra Me ha reventado, gente Hostia, a un toque de vida Uf, eh, No tengo nada para ponerme, ¿eh? Literal, eh. ¡Muere, muere, muere, muere, muere, tú puedes ver eso, ¿cómo está fea, ya. Vale, Todo el mundo odia, ¿eh? ¡Guau! La estamos Dios reventando, eh. LOL, qué locura. LOL. ¿Qué? ¿Dónde está ella? Aquí. ¡Wow! ¡LOL, LOL, LOL, LOL, LOL, LOL! Dios, me he muerto, me he muerto. Me he muerto. Guau. Wow. Increíble, F Qué coño, qué guapo el final boss, gente eh, Increíble, Madre, Madre Miranda Es uno de los bosses también más, oye Tiene el mayor número de movimientos, eh, el set de movimientos F, Dragon Memory He administrado muy mal las cosas, la verdad Lo he administrado fatal, pero fatal mal eh, arte caso, porque la he cagado eh, Ya me entendéis por qué Porque no he podido llegar a Ya lo sabéis, ¿no? A ella, de una forma u otra la he cagado yo, tío. Es que tenemos las balas límites. O sea, estamos limitadas. Cúbrete, papá. Claro, Alan, es la cosa, oh. pero lo que pasa es que la he cagado, mi hermano. Porque eh, mi básicamente le he puesto minas cuando no debía ponerle minas, tío. Cuando no debía ponerle minas, eh, le he puesto minas. Con tu propósito, has eliminado a mis falsos niños. Si has despertado la y me que tengo te que ir cubriendo, exacto. Pero no voy a gastar nada. No, eh. doy, vale, vale, vale. Gracias por poner predict Me aseguraría de que sea. Va, a todas, chavales. Así que ya puedes morir. y Entiéndese el que te Vale, ahora se me pone arriba, ¿no? No puedes negármelo. No te cuesta tanto entender. Segunda fase, gente. Mía, y no Hostia. Tuya. No, mierda, me la ha comido, tío. Me la ha comido, gente, eh. Mierda, vale, vale, vale. Ahora estas fases se las voy a estar así. Estas fases de la dado así. A ver si no me da, tío eh, Increíble A ver si me deja que guapo al final, tío la Está vida muy vida guapo, vida eh ah. Está muy guapo, vale, Franco, gente Franco, gente no. Vámonos, no, let's sí, go, eh se viene, se viene Se viene, eh Se viene, se viene Es winnable, eh Guau, wow, en toda la frente, eh Qué guapo, vale mm. No, no ¡Ah! Dios, dios, me he cubierto, ¿eh? Gente, me he cubierto, ¿eh? Quieto. Increíble. Muy oh, Dios, me acaba de reventar todo. Sal, Vale. Vale, vale, vale. Dios, qué guapo, dios, esa parte. Ahí cha, vámonos. Vámonos, hermano. No llores más, perra. Te vamos a matar entre torchas. Vale, ahora es eh, momento escopeta, ¿no? Momento escopeta, gente, se viene. Se viene momento escopeta en toda la cara de la perra, Bien, no, de la madre virada, Vale. Que eso, que es vale. Vamos, Le hemos dado solo un tiro, pues tío, la que cagado ahí, ¿eh? Vale, calzado, tus muela, Eso, perra. Vale, vale. Vale, no nos ha dado, tío. Tenemos una curación más, ¿eh? Tenemos una curación solamente, ¿eh? Vale. Vale, pistolita Pistolita ¿Qué sí, ha no, hecho. esto? Lol Se viene Se viene Se viene Se viene, gente Tiene que haber algo aquí, tío ¡Ah! ¡No! Lol, lol, lol Se viene Me tengo que esconder por aquí F, ¿eh? Se nos viene Tenemos que cambiar la munición, tío Vamos, vamos Cambiar la munición como era? ¡R! ¡R! ¿R? ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Munición escopeta! del tirón! ¿Vale? escopeta! Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Esta es la cegadora, ¿eh? Vale ¡Wow! ¿Sí, Dios, ¿Otien? ¡Dios! ¿Eh, ¿Me quedo una vida? Vale, del tirón ¡Guau! Wow. No lo hacemos Vale, el franqueteador, vale eh, ¡Uf! Eh. Mierda, menos mal que nos hemos cubierto, ¿eh? Oh, oh, el final Wow Tiene que haber algo por el suelo ¿Por, por, por, ¿eh? por el suelo, por el suelo Dios, eh, me acabo. Dios, Dios Tengo un poca vida, eh Tengo un poca, poquísima vida, tío, diría yo, eh ¿Por qué? ¿Por qué no te mueres? ¿Por qué no te mueres tú? Eso perra No he visto a un humano vivir así sin... Seguro que no eres uno de nosotros me ha matado, gente si problema Perdonadme es por no estar mi mirando falta. el chat ahora mismo Pero es que no está loquísimo que Vale, vale, vale Ha hecho un gemido eh, pornográfico, eh no que él ni Dios, eh O hay vida por el suelo o estoy muertísimo, gente O hay vida por el suelo o estoy muertísimo, tío Uff, todos hechos, eh No Hostia, ¿qué? LOL, chavales. LOL. ¡Wow! Me Let's go. Let's go, gente. Se viene, ¿eh? Estoy por Miranda, ¿eh? Estoy por Miranda. Dios. Joder, joder. Que estoy nervioso, tío. Que estoy nervioso porque no Dios. Ah. LOL. Dios, eh, Increíble Madre Miranda, Usted la Chupa Soperra A morir Hija de puta Hija de puta Tú no tienes hijo Soperra Soperra No va a un hijo tú Si eres un monstruo Niña Al cementerio Niña Con más, con más arte Hay gente en el cementerio Niña pa tu casa Wow, Increíble Gracias por poner el pedido, chapa, papá, eh poco, ¿sabes? Pues todo, eh, si la mataba menos mal, ahora sí la hemos matado. Ese si gemido lo escucha eh, en la otra cara de YouTube, eh arte caso, eh. Lo he escuchado en la otra eh, cara de YouTube. Sería más fea eh, que una caca con It's <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> este, eh, F en el Chapo la niña, niña, usted como cómo no, cómo, cómo usted no ha muerto, niña? Usted tiene más cabeza que qué compuesto de pinipón, niña? Niña, usted usted está bien, niña? A <risa> la <risa> A la Ethan es un puto... Ya ves, macho ¿Se le verá la cara a Ethan? Ya ves, va a morir con... Ya está, ¿sabes? Vaya tristeza, tío Ojito al final ya, tío, increíble Ethan. ¡Qué máquina, eh! Ethan es una puta máquina, loco! Vamos, Ethan Venga, Ethan, despierta Y oh. GG Papa, menos más, Alan ¡Lol! Ahora, mátala la. A la niña, ¿no? no se acabó. ¿Qué coño? ¡Izan! De Debemos irnos. LOL. Qué guapo, ¿eh? Al final está guapo, ¿eh? La niña a la, a Un triple a la, a la papelera. <ríe> ¡Chupar la ranilla, cabezona! Eso es, tío. Dios, mira, ese es el fucking feto gigante. ¡Explótalo ya, Chris, tío! Lótalo ya! ¡Y bañanos de, de tripa! ¡Todo el mundo quiere la eso! La ¡No, güey! ¿Qué te está pasando, papá? Porque Ethan supongo que va a morir. Ay, me hace reír. Pobre de Ari. Joder. Mi te está esperando. La explosión del mía, bebé le hace mía, gracia. Mía, me cago en la leche, Kiko, oye, tío. Mía. Momento sad. Lo siento mucho. Te quiero. Cuídate de Rose. Eh, eh. uh. Os imagináis es que el lion, tío, el Ethan. Taquito de tripa, es eh, re buena, queremos tripa. Ahora, ahora va a aparecer, Vamos, va a aparecer. Estamos eh. cerca. Qué máquina, tío, ¿Qué con, sus te es? con sus tres dedos, loco. Que sea fuerte. Un héroe. Eh. Es cierto que eh, Ethan no muere. A ver, a imagina ver. Sea. ¡Wow! ¡Qué putada, bro! Muy sad, eh. Máquina de tío. ¡Ah! ¿Le ha robado el dispositivo? Qué hijo puta, tío. Qué máquina, tío. Qué máquina, tío. Con sus tres deditos, loco. Se ha hecho Resident Evil 7. O sea, 8, perdón, ¿eh? Y yo... Con más arte que qué. Yo con, con, con todas las manos. Y mira la mancada que me he pegado. <risa> Pobrecillo. Ya ves, loco. Feel like a boss, ¿eh? Izzan es un máquina, loco. Con el brazo ya en plan... unificado eh, <risa> Ya ves, lol Qué sad, tío Qué sad un poquito sad, ¿no? Joder, vaya final Brutal, eh Además, lo peor de todo parece que eso simboliza Mega un feto, tío Como la hija o algo El puto caudou Lol, no sale más nada, tío Con la apoteosis es coquejizas, loco ya está, hermano Si sí, tú, tú... Y te... Eh, y te tú, tío La sonrisita de la madre Para pegarla sin Tú has hecho algo en todo el juego, hija puta Tú has hecho algo en todo el juego, a cabezona a... Tú has hecho algo en todo el juego, cabezona Que tu niña es... Es un arma biológica autodestructiva Su hija de puta Espera Qué desgraciada Es una desgraciada, tío La perra esta Ahora te acuerdas de Ethan, ¿no? Go, bitch En marcha Tenemos hija que puta, tío. No No podemos No sin mi marido Mía siéntate y agárrate no hasta que me digas dónde Hola, están Jamás nos abandonaría. madre mía, tío Dime. porque, o sea, te imaginas que el lion con... estaría atrás estaría guapísimo pero no, tío la, el lion, lion no, no estaría ongificado. papá, eh papá, eh por más, estoy eh, llorando ¿en serio? Es muy sato, la verdad, Bezari. La te mujer te es esa, exacto, es chapa. Go, bitch, go, bitch, get out of the way. Get out of the way, get out of the way. ¿Sabe dónde está, no? Aquí en el corazón, porque ya sabes, para siempre, bitch. Blazer. ¿Qué es lo que hace. I'm I'm... Lo intenté. Madre mía. ¿Qué hace de.? Ya que ves, que si no ha hecho nada, no ha hecho nada no en todo el puto juego. Debería haber cogido Pero una. Siento. Yo qué sé, tío, un caudal de eso, se lo mete dentro del cuerpo y que haga ¿Tomitán? un bicho. El, G, el maestro G, loco, de, de, de, de. del fucking Resident Evil 8. Estaba sacando los, pa los B, pasos prohibidos, eh. Hazte caso. Sea, <risas> la dancita. El otro es el lomo eh, <risa> y está eh, seguro chingando con otro. órdenes capitán. LOL Recoge al resto. Eso. Pues ahí hay un. Ahí hay, hay, hay un puto virus en ese soldado, eh. Haceros caso, eh. Papá, ¿cómo se llama el juego nuevo? Tiene un nombre súper raro, ahora te lo voy a decir Está muy gracioso la verdad O sea, tito que pueda salir del modo cine, ¿no? Por así decirlo, entre comillas. Está muy guay O sea, ahora voy a jugar una horita Fortnite de, de 8 a 9 Y de 9 a, a 10 seguramente le meteré bien duro al juego nuevo Muchas gracias por acompañarme Pues mira, chapa, ¿sabéis cómo es? Grande, tío, esa es mega Increíble GG, bro Manos arriba, gente, ¿os ha gustado? ¿Os ha gustado o no? Creo que está chetísimo, ¿no? El juego, en verdad, no lo hemos pasado de puta madre. A ver, ahora, ahora no vea. LOL GG, guapísimo, tío. Súper guapo, eh. ¡Ay! ¿Qué? No me jodas perdonarme, leñe F2, -2, macho. Perdona, Alan, puto Naimo, tío. Qué hijo de puta, tío. Qué guay, tío. Muy guapo, ¿eh? Ahora desbloqueamos, si queréis. Es que envió como 70 montes. No, no, no lo había visto, Leñe, perdón. Hora de poner muchos papas. <risa> ¡Qué grande, tío! Vamos a los juegos, en verdad, está guapo, ¿eh? Nos lo haremos, supongo que en dificultad, ya me entendéis, hardcore, ¿no? Papá, eh, intenté desmentir lo que dijo el niño ese para que tengáis la experiencia. Ya lo sé. Perdón, mega también, Leñe. Nada, qué guapo. Nos, la, nos lo hemos pasado bien, es lo importante, es lo más importante, pero ahí lo que ha hecho también Draco Memory. La verdad, yo. Bueno, ya me entendéis, ¿no? Como ha hecho Draco Memory, mmm, sé que obviamente no he cogido el juego con el mismo hype Por culpa del niño ese. Pero daros cuenta que una semana streameando este juego. Una semana streameando este juego. ¿Y no ha venido nadie? ¿Nunca? Nunca ha venido nadie a tocar las pelotas, tío. Pero tuvo, tuvo el caso. Tuvo el caso de que viniera viniera el sábado, tío. Viniera el sábado, tío. Las camas. Está muy guapo, ¿eh? Qué guay, tío. No me tantos emotes. Si no eh. no puedes hacer. Claro, es la cosa. Son, eh, creo que 15 emotes, campeones. Con la vieja sabrosa, ¿eh? Arte caso. es la peor de todo, tío. Con la vieja sabrosa, ¿eh? Como lo dijo el Draco Memory. ¿Con cuál niño? Es eh, un niño que vino campeón Alan el sábado Y nos spoileó Pero lo borré muy rápido el mensaje Para que vosotros no leyeseis nada Y bueno, solo me spoileó a mí a un par de ellos, ¿no? Es la cosa Es duro eso, la verdad En la nueva partida eh, Blue, ¡Hostia, qué guapo! ¿Consigues una metralleta? ¿Qué? ¡Hostia, pues nos la haremos, Balta! ¡Qué guay! También está el modo... ¡Ah! Esto no lo vimos al final al momento la niña quedó atrapada en un espejo. Sus padres la habían buscado todo el día y por Qué fin guapo. la encontraron. Con rabia su padre se enfrentó ah, a la bruja mientras... Es su la hija, hija de Ethan contándole el le cuenta consumido. a su hija. Seguro. Pero la bruja era más fuerte y el padre gritó, salva a la niña. ¡Qué guapo como pelea a Ethan eh! La o la antorcha. Mientras el bosque se consumía. ¡Qué guapo! Ahora el bosque calcinado Es un triste recuerdo del sacrificio oh, de su Hoy en día Si un niño Fija la mirada en el yermo Paisaje Tendrá pesadillas en las que se verá perdido Qué guapo. Buscando vallas Chavales Creo que uno De los mejores juegos Sin duda alguna De este 2021 Está aquí Resident Evil 8, tío Increíble, ¿eh? Increíble, tío Se ha bro Gigi. Se la ha marcado Capcom Se la ha marcado, tío Se le ha marcado mucho, ¿eh? Esto va para YouTube Exacto, Alan me, me... Saluden, pana, que grande Muchas gracias, chapa, campeón papá para jugar con viewer El día de los... Este sábado, campeón, Admeda, Eh. Jugamos tol... todos los suscriptores a un juego en concreto al que salga la.. Que también tengo que darte lo, los roles, ¿verdad? Y Nicole, ahora te voy a dar los roles y te metemos en la sala de suscriptores. Qué guapo, eh. Muy guapo, eh. Me ha parecido guapísimo, tío. Le he dado sin querer, tío, a saltar. Porque iba a mirar lo del Discord, tío. La ha cagado, creo. Había a lo mejor algo que no he visto, ¿no? Vale, no, está aquí, está aquí. Es ella, es ella. Es la, la hija, la hija que le está leyendo a su puto, a su puto hijo, tío. ¿O es mía? Sí, es la perra Es la perra porque tiene... ¿Qué perra ¿Crees que el chico podrá tocar la luna? Nadie puede tocar la luna Está muy lejos Espera, ¿y si tuviera un cohete? ¿Para eso ha muerto Ethan? Vale, entonces podrías tocarla ¿Para eso ha muerto Ethan? Hola, Bran, campeón, ¿cómo estamos? Hola, por fin en tu stream Qué grande, tío, tenéis muchos exámenes Pero espero que hayan salido todos bien, campeón Ahora leo para arriba, ¿vale? O sea, voy a leer para arriba Mira, ¿dónde está, tío? al Final Rose, loco. Qué perra, loco. Con las Conver, ¿sabes? Con las Conver del Mercadillo, de la Lipre, compadre. ¿Le va, a poner la, le va a poner la flor a tu padre, ¿no, pisa? ¿Cabeza? niña, ¿No vea? ¿La cabeza que tiene, niña? Qué coño, tío. ¿Será perra? ¿Tú no sabes lo que pasó a tu padre? les faltan 3 D en, en su tumba en su esqueleto, son tres D Ethan Winter tío a King no Hasman a Loving Father tengo un montón de pruebas ya sabes cómo has es estado qué guay no y hablando del maldito diablo el deber me llama está trabajando con el estado con el presidente con Umbrella Es Chris, ¿no? ¿Está, estará trabajando con Chris, ¿no? Sí, la encontré Ah, ¿sí o no? Pues claro Especialmente hoy A ver mm, Tenemos un problema Te necesitan ¿Eh? Perdonadme, por no estar ¿Eh? ahora mismo Estoy súper atraído en el final del juego No vuelvas a llamarme eso Vale, eh, era una broma, Rose Podría mostrarte cosas que ni Chris sabe que puedo hacer Claro, esta tiene, esta tiene que tener algo relacionado con el caudo loco Lo que pasa es que se suponía... Tranquilo Yo me encargo Es solo una niña Hola Tranquilízate, Rose ¿Lol? Te pareces mucho a él La tengo a tiro, ¿sabes? ¿Hola? Lo sé No puede ser, que cabezón ellos? ¿Será hijo de puta cascón? ¿A la plotas? ¿Saola? ¿Rose? Eh, eh, eh. ¿Es Cris? ¿Es Chris o Ethan? ¿Es Chris o Ethan? Es Ethan. No puede ser. ¿El cabezón de Ethan está vivo? ¿Mano? No puede ser. ¿Está Ethan ahí, loco? La historia del padre ha llegado a su final. ¿Cómo? Ahora puedo jugar con la hija, no me jodas. Dificultad, ¿vale? Es normal. Me lo he pasado en 13 horas, gente. O sea, resumidamente. Hay disponible un nuevo nivel de dificultad. Puedes seleccionar o iniciar la partida. Guay. Se ha añadido eh, lo, siguiente, lo siguiente al menú de extras. Tienda de contenido extra, diseño, figura, desafío. Completa desafío para obtener puntos extra, extras. Intercambiar por Pere una gran variedad de extras... En la tienda de contenido extra, nuevos modos, armas. Vale, Sana de ¿San añadido los siguientes vídeos. Vale, versión completa de la Dea de Sombra. Hostia, creando la Dea de Sombra, qué guapo. Arma especial, ya puedes obtener el siguiente arma desde la tienda que contiene el extra por haber terminado el modo historia. WCX, ¿qué coño era eso? desafío completado, lol. Todo esto hemos hecho, lol. ¿Quieres sobre aquí? Sí, por supuesto. Por supuesto. Qué guapo, gente Vale, ahora sí eh, Me quedé en... Me quedé en... Increíble, tío Súper guapo eh, Juego con los sud... Qué cabrón es ese niño eh? Ese sant, tío Juego con los sud El sábado los eventos de sud Discord. Etardiscol... Sí, ahora voy a darle los roles Ahora mismo a Admega. La votación es miércoles tan pobrecito a veces, Ari Y así como, eh, como que tú eres su Te puedes jugarla sin problema Claro, a lo que juguemos Se aplaude, grande Esto va para YouTube Salud eh, Qué maquinotes, tío Papá, mira disco Lo voy a mirar ahora Ahora comemos y lo siento No está, eh, no está mal el comando no para evitar que algún tonto venga en envíe Claro, sí, ahora te doy los roles, no te preocupes, campeón Exacto, chapa. muchas gracias, Leñe, por, por pasar el, el Discord Hola, por fin eh, Abraham, grande, tío, me alegra saber que estás otra vez de vuelta Mucha suerte, manita, porque se droga Papá, ahí eh, hay que tener Exacto, ahora te doy los roles, no te preocupes De seguidor confirmado y también de, de suscriptor, campeón admega Te darán el rol, claro Va subiendo espectadores y yo aquí desde eh, las privadas ¡Qué grande, tío del verano! ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estamos, mi hermanote? La verdad es que eh, me alegra hablar contigo Y sí, ha cambiado mucho, sinceramente Y mira que no estoy jugando al Fortnite, eh, en concreto Ahora vamos un ratillo y mirad cómo eh, habéis dado tanto apoyo, eh, campeón Álvaro, a este juego ¿no? A este gran juego Tremenda hija tiene el Izan. Uy, uy, uy, tú papá muy atento eh. Yo no digo yo, yo digo que la matan No sé, pero claro, te ha dicho que empieza la... Hay otro Resident Evil, ¿no? ¿Eh, Chapat eh, al final muy atento, tengo una teoría Puede ser, eh, papá estoy llorando, de la Memoria La verdad es que al final no, no me lo esperaba, eh Eh, mira papá al final, míralo al fondo Sí, pero es que parece que está ahí, ¿no? Eh, Ethan Te digo mi teoría, por supuesto, leñe